Actualmente pues, me desempeño en un cargo de liderazgo. Todo lo que he aprendido en el máster, eh, todo lo que he hecho en el MBA, lo he podido aplicar, algunas cosas más que otras. Yo hago parte del de programa de compensación y beneficios para la empresa con la cual trabajo. Eh, conozco el, el, el convenio que tiene Eude eh, Colombia con, con, mi, con mi empresa y esto me ha obligado a que lo tengas que conocer, empecé por ahí conociéndolo, me enamoré y terminé haciendo todos los programas de, de la escuela. Mi experiencia ha sido una experiencia de cercanía, yo creo que cuando tú buscas en estas épocas eh, una, una institución para, para estudiar, buscas un poco de reconocimiento, buscas un poco de acompañamiento, buenas experiencias,